Hola amigos, hace algún tiempo acá necesitaba adquirir un nuevo Access Point, tenía muchas opciones, no sabía por cuál decidirme. Es que un día me recomendaron este pequeño aparato, un D-Link uh, DIR 505. Entre las funcionalidades de este pequeño aparato, aunque ustedes no lo crean, puede hacer labores de enrutar, repetir y servir como un hotspot. Adicional a ello, tiene un puerto USB para compartir archivos en la red. Alguna característica que... Muy peculiar de este aparatito. Y lo que me ha gustado de este aparato, aunque ustedes no lo crean. Es que es de fácil configuración. Encima soporta tecnologías de comunicación. Eh, el 802.11 N y el G. En lo que respecta a seguridad... Este equipo cuenta con soporte para eh, WPA y WPA2 y WPS. Es un aparatito muy útil y en verdad yo lo he probado como repetidor hasta ahora y me ha dado muy buenos resultados. Así que si buscan una solución económica para su casa para repetir la señal del internet, esta podría ser una buena opción. Obviamente el valor de esto no supera los 50 dólares. Espero que les pueda servir este pequeño aparato a los que usen internet en su casa.